Y ahora sí, arrancamos Para dan, Antes de arrancar sí. a cocinar sí. Tenemos que completar el equipo ¿Y qué le hace falta para que oh, estemos todos ¡A listos? los Cuyis! A los Cuyis, a ver ¿Qué van a hacer conmigo? A poner la adaptar. ¿Me vas a poner un delantal? Y sí, no tenemos claro. camiseta este momento, ¡Ay, me encantó! Pero... Chicos, ¿pero esto, esto me lo puedo llevar a mi casa? Oye, oye, oye. Se dan cuenta, se dan cuenta cuando algo está bien Bueno, acá y también, mira. Le, también le trajimos un regalo sí, a la pero, productora. Sí, pero a la productora se lo vamos a dar después. ¿Por porque qué? este es nuestro momento. ¿no? También uno no ahí para la Ay, productora. Bueno, yo acá estoy lista, Agustín. Me pongo a mí delantal de aquí. los cuyis. Lo me atamos pasa. rápidamente. Ay, y atale. mira, ahí me va a ayudar él. Y mientras te voy recordando que. Esta es la cuenta de Instagram de los Cuyis para que desde ya los sigas y te sumes y veas todo lo que hacen, porque la verdad que es muy lindo, muy interesante la actividad del deporte como inclusión, acá en la mano de Marce Goldman y de un gran equipo y por sobre todo, necesitan muchos sponsors para poder viajar ahora en julio, me dijiste julio, Marce a, julio, Irlanda, junio, junio, junio a Irlanda, junio a Irlanda, muy muy muy lejos así que ¿cuántas sí. personas tienen que viajar? Una delegación más o menos de 10 personas pero 8 son las que necesitamos ir sí o sí, ir sí o sí ya tenemos un apoyo grande del uh -huh. gobierno de la provincia, uh -huh. a través de la Subsecretaría de Deportes de fecha de peta, pero necesitamos... Sí, sí, siempre más. Siempre más, porque también la idea es a fin de año ir al, al Nacional de Mixability en Buenos Aires, uh -huh. tratar de después eh, continuar esa gira hasta Mar del Plata. Nosotros tenemos el 80% de los chicos que van, además de discapacidad intelectual, uh -huh. son de bajos recursos por lo que vamos a intentar que conozcan el mar wow, qué lindo, como objetivo. Qué lindo, me encantó y lo van a cumplir, así sí, que sí. desde ya les Por eso pido necesitamos que su... la, la ayuda sí. de todos los televidentes que todos. se sumen y nos empiecen a seguir en las redes. Y aparte nuestro público siempre digo es muy solidario y se compromete un montón y son mendocinos que nos van a ir a representar Irlanda y después tienen que irse sí o sí a conocer en mal acá a los chicos de Los Cuses, así que yo prometo que, que sea como sea lo vamos a cumplir, pero ahora... Llegó el momento con Agustín Chef del Hydat, hagamos unos scones. Para que en casa lo acompañes con unos mates, con café, con té. ¿Vos de qué, ¿Con qué te gusta eh, comer los scones, Abus? Bueno, Yo soy celíaco, ah. no puedo ni comer. Ajá. Bueno, por mi familia sí. ¿Tu familia ¿Para sí? El, para, para, la, para la familia porque es celíaco. Bien, ¿Y, ¿y cómo haces con, con la harina y todo eso, no? La harina no, ¿Te eh, cuidas? No. Cuando cocinas, digo. Ha ah, habido no, bien trabajo, nada más de comida. Sí, ya lo sé, pero, pero está todo que. Cocinar, ahí? ¿qué haces? Te lavas las manos. La las manos. Así, y claro. todo lo que usás, así que vamos a cuidarnos acá de sí. que esté todo ok. Bueno, vamos a empezar ahora. Dale. Con Marce te vamos a ayudar a que... Bueno, voy a ayudar Bueno, acá parece que el amigo ha salido <ríe> un poco complicadito para la cocina, pero acá lo vamos, lo vamos a ayudar un poquito sí. a Marcelo. Eh, mira, acá tenemos la harina. ¿Querés que nosotros vayamos con Marce? ...por Preparándote acá toda la preparación del, de la harina, del azúcar y todo. Bueno, Mira, en este grande. Sí, lo mismo? Hacemos dos. Bueno, acá. Hacemos, los, lo hacemos los dos. Acá tenemos el medidor y por lo que vimos en la receta recién, necesitamos 500 gramos vamos de a, harina. harina para realizar estos escondes. ¿Yo querés que te ponga la harina acá sí, a ...y... Sí, le preparamos las medidas y él después. Ya, se, nosotros se le vamos a ir preparando todas las medidas. Yo te digo, Agustín, que para ser un buen chef, no sé si vos me vas a corregir con lo que voy a decir, hay que ser muy ordenado. ¿O sí, no? Sí. Esa es la base porque yo veo que él acá ha ordenado todas sus misamplas, ha traído todas sus cosas, y me parece que esa es la base o no. ¿Cómo sos ah, en la cocina? Sí. Ahí está. Eh, en mi ahí está, ahí tenés listo eso. Bueno. Ahí Va. ponemos la harina. Impresionante. Fe. 150 con... gramos de azúcar. 150 gramos de azúcar. Mirá hasta ahora. ¿Qué, estamos ne qué hemos necesitado ahora? Harina y azúcar. Vamos a poner. Uy. No, bueno. No, no. No, me, me... Te pido mil perdones, Agustín. No, acá hay... Uy. Ahí sí, está. Vale. Se, se, se, se, se, se me, Caso, <risa> me tocar, no nos pasa <risa> nada porque acá lo, que no, lo que nos sobra es dulzura. Ahí está. <risa> Listo. Lo ponemos ahí. ahí. Perfecto. Tuk, tuk. Ahí está. Mezclamos ahora. Sí. Y mientras tanto te voy contando que van llegando mensajitos a nuestra cuenta de Instagram que me acaba de mandar mi amiga Super Perla de Ricardo Gil y de Mónica. Sí. Tu tía y tu papá te mandan un saludo. Bueno. Sí, el tipo estaba metido en esto. Está metido o sea, en esto, olvidate. está Ella está... Ahí un saludo para che. Ricardo, para Mónica, se los mando yo. Ni bola. No, los mando yo. Ah, ahí está. Sí, ahí está. Manda, ahí está, a ver. El tema de la, la money y en mi, en mi viejo. Eh, en que te están viendo. Sí. Y un montón de personas más que si quieren mandar un mensaje o algo, pueden hacerlo atrás de nuestras redes sociales. Bueno, acá está, ¿No? acá está, listo el polvo dornear. ¿Y sí. para qué sirve el polvo dornear a U? ¿no, Vamos a limpiar. Sí. Ah, va a limpiar el tipo, va dejando todo ordenado. Perfecto, que así como tiene que ser. Y simple, así sí, sí. soy yo ¿Así sos vos? Sí, es muy sí. ordenado en, en la vida misma Porque la cocina parece que no, no, no te atopás Ni con una puerta en la cocina No, <risa> no, <risa> no, no sabes lo que es me está duro ¿eh? <risa> Bueno, acá mirá ¿Vuelvo a hornear? Sí. Perfecto ¿Y ahora todo esto qué, qué hay que hacer? Ahora sí. Bien. En la cima de la manteca Sí. La teca, la eh. Ah, perfecto, la manteca está en la heladera Marce, ¿nos pasas la heladera? Por supuesto ¿La heladera o la manteca? Sí, la heladera va a estar complicada, pero la manteca... La manteca nos va a venir bien Bueno Ahí está, muy bien Marcelo, el facilitador de los ingredientes sí, ¿Te parece? Sí, sí. Ven y pasame la leche por acá La vamos a poner acá abajo Y ahora la manteca Que la receta decía 150 gramos O sea que si nosotros acá Con esta manteca que tenemos acá La cortamos Dejamos muy poquito de manteca Se vienen potentes estos scones Con la manteca y todo Pero la idea es que salgan bien ricos ¿O ¿no? Oh, no, no? Vos trajiste tus utensilios Y acá está el cuchillo ¿Querés que yo corte la manteca? ¿Te bueno. gusta? ¿Me, me, ¿Me permitís? Sí, obvio Mira, si mi cálculo no me falla Eso serían los 150 gramos de manteca Está bien. ¿Te parece bien? Sí, Impresionante Entonces, la ponemos, la pongo sí. Y usted empieza con el trabajo Vamos Muéstrenos qué es lo que hay que hacer ahora Entonces, que se lo guarda. Muchas gracias, Marcelo ¿Puedo usar tu repasador? Obvio, obvio Muchas gracias el ¿Cuál ah, me conviene? Trapo. Tiene trapo o repasador. ¿Con cuál me puedo limpiar las manos para la manteca? Este, perfecto. Este seco y tiene este mojado. Ah, ah bien. perfecto. Bien. Listo, genial. Bueno, ahí empezamos. ¿Se ¿Se empezaron lo mojo, los secos. ¿Qué de... tal? Listo. Bueno, ahí lo que está haciendo Agustín es preparando la mezcla de los secos con la manteca. ¿Es así, Agus? Obvio. Bien. La idea de la manteca es que esté caliente o que esté temperatura heladera Temperatura heladera Ajá En la manteca de afuera se calienta Y no nos sirve para los pescones no, Bien, sí, tiene que no, estar no, en la porque... heladera Entonces cuando empezamos a hacerlos la sacamos a la manteca y ahí la echamos ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el en el hotel Agus? Pues hago todo. Todo. Como la dar las frutillas. Ajá. Frutillas. Puedo la, la cámara, todo. Ah, todo bien. Trabaja ahí con la cámara, de frío. Ajá. Eh, También frío? preparaste unos eh, macarrones una vez. Más. Obvio. No. no. Pero... Ahí yo es mi compañera. Ah, haces tu compañera. Y yo la subí para la, la, la para la que. Ah, lo ordenaste que, perfecto. Uh -huh. Y ¿hace cuánto que trabajas en el Hayat? tres años eh, no. Sí, está bien, tres años perfecto pues sí. Y vas todos los días ¿Cómo Obvio, es? el lunes a viernes A las 8 hasta las 1 Ah, es un eh. montón Qué lindo, estás todas las mañanas ahí sí. Y vas haciendo distintas actividades Y tus compañeros ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Bien, quiero Hay muchos compañeros uh -huh. ah. Y che, che, esta parte me gusta a mí una compañera no, ninguna. ¿No? Epa. ¿Lo dijo medio triste? Sí. Oh, no, ninguna. Pero afuera, digamos, del, del, del, del hotel. Trabajo. ¿Hay alguna amiga o alguien que nos esté bien? Sí. Que ya haya ha probado los scones. A todo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Porque? decir el nombre? Pues ¿no? bueno, a digo todo. Dale, todos, sí, ah, sí, todo, todo, dale, dale, dale. dale, dale todo. Eh, el primero, el, a Alan de ahí se lleva en trabajo. Uh -huh. me hace, ayer hicieron la pedida. Bien, a Anaí. Ah, Anaí que se fue al ah, trabajo, ¿sí? le hicieron la despedida. Sí, ajá. Y ahora Anaí Suárez. Anaí Suárez. Bien, le, le mandamos, mandamos un beso. Un beso. A Anaí Suárez. ¿A quién más? Y ahora Walter sigue a Instagram. Ah, Instagram, sí. Es más, jefe jefe. Ah, Walter. Ah, que... Jefe jefe. ¿Quién claro. sería? Sí. Rodoy, el vecino Walter Godoy. Walter Godoy jefe jefe y sí. Marcelo Escudero. En Esos mensajes. El Marcelo Ecuadero. Perfecto. Perfecto. Bueno, que ese es el que te va a ir a hacer trabajar el sábado. Obvio. Te mandamos un besito. No, no ¿Ah? Algo. Walter. Ah, Walter, bueno, Walter, Walter mira, no. La Walter, poquito. acá en no. la cámara, los te mandamos un besito así. Besito, Walter. El sábado vamos a estar desayunando ahí probando todo lo que hace Agustín. No, pero bueno, no, igual muy bien, Walter. Y con, con el entrenamiento, Marce, ¿cómo son los horarios? Porque capaz que hay muchos papás que tengan ganas de llevar a los chicos a. Chicos, ¿hay chicas también ahora sí, jugando? Sí, sí, sí. Que tengan ganas de, de, de ser parte del equipo. ¿Cómo decían bueno, todo eso. Los entrenamientos son uh -huh. en el Instituto Terapéutico Naranjito, uh -huh. desde las 14.30 hasta las 16, sí. los días miércoles. Uh -huh. Son mayores adultos con discapacidad intelectual no motora. Bien. ¿Eh? Uh -huh. Y después que me preguntabas sobre las chicas, una de las personas, una de las facilitadoras que va a viajar a, al Mundial de Irlanda, sí. eh, como novedad, es que incluyeron a las chicas en el Mundial. ¡Qué bien! Así que una de las chicas facilitadoras del equipo nuestro de los Júdricos, Ana Riva Meraglia, va a estar participando al mundial para Harley Quinn. ¡Qué bien! ¡Qué importante! Bueno, me encanta porque estamos hablando de inclusión con personas ah, con distintas discapacidades y no solamente eso, sino que un deporte que está tan vinculado ¿no? con el hombre, con lo masculino, que incorporan a las mujeres me parece un montón y me parece que por ahí es por donde tenemos que ir. Así sí, sí. que me encanta. Súper inclusivo. Súper inclusivo. Bueno, mirá, están la... las chicas, mirá, mirá, me encanta, me encanta, me encanta porque seguramente hay muchas chicas del otro lado viéndonos, sí, que les Belén. encanta el rugby y no saben dónde ir. Bueno, miren, pueden Dieta. ser parte de los Cuyis también. Y síganlos ahí en Instagram. Vos sabés, Dani, que la modalidad que nosotros jugamos sí. combina personas con discapacidad y sin discapacidad uh -huh. intelectual. Para Entonces, que se vayan ayudando entre todos. ¿no entre cierto? todos, para... Uh -huh. Para formar un equipo totalmente inclusivo, uh -huh. no segmentamos, no juegan unas personas con certificado y capacidad no. por un lado y personas no, sino que es todo Se complementa, juntos. por eso es el mix Ability, me encanta Marce. Buenísimo. Bueno, nosotros vamos a seguir acá ayudándolo a AUS, esta preparación ya te digo que va tomando su volumen, se va mezclando, Agustín está haciendo un trabajo... Mezclando todo ahí, a full, tremendo. A full no, no estamos, full, bien está reconcentrado concentrado, no lo vamos a sacar, queremos que él siga concentrado por eso, vamos a seguir con el programa y en un ratito seguimos hablando mucho más con Agustín y con Marce de todo lo que se viene y de que y para meternos un poquito más también en la inclusión la, con el deporte. El tema de los Cuyi, sí ah. estamos a las dos, las tres y media, cuatro. Listo. Ah, bien, perfecto. Bueno, me corrigió. ¿Te corrigió? Tiene sí, razón. ¿Lo Hay corrigió? No temprano. Está bien, me encanta. Era a las 14. Era a las 14 y él dijo a las 4. Eh, llega siempre de Marcelo sí. Goldman, se acaba de mandar la frente solo, por eso yo te saco de esto <risa> rápidamente y seguimos para <risa> <en> el lado. <programa. risa>